¿Cómo asediar cuatro nidos de araña en donde estar tu beber con Wes? Antes de, se debe tener en cuenta que Wes es el personaje más débil de todo el juego. y que para poder asediar estos nidos es necesario tener al menos un mínimo conocimiento de quiteo. Que no, es broma. Ni teniendo ese conocimiento podremos asediar cuatro nidos de arañas a la vez. Eso sí, hazte una lanza. Mejora la una lanza de esgrima. O si estás muy chusco, mata un tentáculo. Reza porque te suelte el arma. Y ahora sí, listo para destruir nidos. Pero como no es mi caso, iré con una. La lanza de esgrima, el apoyo de cinco cerdos y mi pana, bueno, luego lleva a los cerdos para que tanqueen las arañas, mientras tu pana les ayuda y tú, como un cobarde, rompe los nidos, y cuando ya no tengas cerdos y a tu pana se le rompa el casco, métele quinta y sal de ahí, de esta forma sabrás.